¡Balazo! ¡Balazo! ¡Mira! ¡Balazo! ¡No! Andate Ya Qué hueá, loco Chucha, la hueá pone atención Concéntrate, bol Ué, well, algo